Qué grande mariano esa no la sacó gracias la verdad es que se aprende mucho con vos ves como queda perfectamente la brazolada con un pedacito de nylon pescando? Hemos, seguimos pescando no nos vamos a casa acá coloco el, el plomo de qué manera muy sencilla pasándolo por por el ojal hice así lo coloqué acá